el paso número uno es descargar el tubo para manipular este televisor vamos a tener que descargar el tubo que es exactamente ese chupete que vemos ahí lo que hice yo fue al chasis metálico que en algunos casos no lo trae en este sí, en otros trae una cinta una cinta que está tocando el tubo bueno al chasis un cable y con el extremo del cable vamos a meterlo por debajo del chupete para que haga una chispa si no hace ninguna chispa es lo mismo pero esto ya nos indica que podemos manipular el chupete sin que nos dé una descarga muy bien está duro hay que agarrarlo bien de la goma. Guachito, está re duro. En este caso, como el televisor es un Sony, es muy bueno. Si bien es antiguo, es muy bueno. Y bueno, y acá cuando despegué el chupete, tenemos una pieza muy sofisticada. Tenemos un cable coaxil donde la malla se pega... Acá el costado, donde tiene los agarres, y luego, por este agujerito, hace contacto en un resorte que está en el agujerito. Bien, entonces yo tendría que poner el cable en este resorte, o meterlo por este agujero, o soldarlo ahí atrás donde vemos el punto de soldadura. En el mejor de los casos sería soldarlo a ese lugar, si no habría que hacer algo muy poco preciso y bueno, nos quedaría el riesgo de, de que falle, así que yo lo voy a soldar ahí atrás y ya lo pongo y de ahí va a salir el cable. Bien, como verás lo soldé como para que saliera de costado y poder sacarlo de la goma sin ningún problema. Así es como quedaría finalmente, ya listo para conectar en su respectivo agujerito. Una vez conectado, lo que vamos a hacer para que no se mueva tanto es pegarlo con la pistolita ahí y ya directamente que se, mueve, se mueva este sector. Una vez que lo hemos pegado ahí, lo vamos a pegar acá para que ya nos quede en lo que sería el tablero para armar el circuito escalar. Ok, ya quedó pegadito. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer lo mismo con el negativo. Vamos a dejarlo los dos más o menos en una misma línea donde los podamos hacer trabajar. Más o menos con esta diferencia yo creo que no van a saltar chispas de un lado al otro. Los dos cables pegados y una vez que ya tenemos esto, ya podemos levantar el televisor y ponerle la tapa, ya que lo único que queríamos era una salida de alto voltaje. Y bueno, ya que estoy, también me gustaría que la pantalla funcione bien. Este televisor cuando me lo dieron lo enchufé y la pantalla funciona mal es como si no tuviera brillo así que le busqué el brillo que yo pensaba que era este el famoso screen pero al tocarlo me di cuenta que no pasaba nada y después leí bien en algún lado eh, dice que es el foco Sony, bueno este es el foco así que me puse a buscar el screen y lo vine a encontrar en esta plaqueta tenemos foco y tenemos en esta punta screen. Bueno, un potenciómetro que lo moví y no pasaba nada, pero luego me doy cuenta que el capacitor asociado está roto. El capacitor dice ser de 400, a ver dice 473M, 473M. Eso significa un 47 con tres ceros, o sea, 47 nanofaradios. Dije, wow, ¿cómo voy a reemplazar este capacitor? Y bueno, me acordé que por allá tenía un televisor que no lo pude hacer arrancar Y digo, bueno, capaz que tenga la piecita adentro Así que me puse a buscar Y entre estos capacitores que están acá en el horizontal Me encontré con uno Que es exactamente de estos tres, el más pequeño Que dice 400... A ver si se logra leer ahí lo mismo, 470. Se logra leer, a ver, a ver, a ver. Un ángulo más. Ahí está. Bien. Fue como nada, ¿no? Estaba mejor antes. Bueno, la cosa que dice el mismo número, pero J. Entonces, vamos acá a la computadora y puse este programa donde vos podés poner 473 y la letra correspondiente. Bueno, en M me decía que tenía un 20% de tolerancia, 47 nanofaradios. Pero en J me dice que tiene un 5% de tolerancia. O sea, que tenemos los nanofaradios bien, pero tenemos menos tolerancia en este capacitor que en aquel ¿qué va a pasar simplemente que ese capacitor tiene un rango de movimiento digamos que el valor se mueve en un 20% este se va a mover en un 5% simplemente la imagen va a quedar menos ajustada pero va a funcionar así que bueno lo que yo quiero es luego colocarle la antena Spocky Tesla en la entrada de señal en esta o en esta y poder ver si captamos la imagen de un espíritu a través de la pantalla. Ya que este tipo de televisores te muestra el ruido blanco, o sea, las chispitas, la lluvia que le decimos. Bueno, intentar ver si me puede mostrar la cara de un espíritu en la pantalla a través de estar conectado en el equipo escalar. Tal como habíamos visto, tenemos... 473J. Y nuestro querido amigo. 473J. Roto. 473M, perdón. Bueno, estos capacitores no tienen polaridad. Se pueden poner tanto así como así. Y vamos a ver cómo se comporta. Colocamos el capacitor en el lugar correspondiente y vamos a soldarle las patitas. Patitas soldaditas. Colocamos la plaqueta. Muy bien. Y damos vuelta al TV. Ya lo dejamos paradito. Muy bien. Vamos a enchufarlo. Lo que me gusta de este televisor es que es todo digital. Por más que sea antiguo, es digital. Enchufamos, vamos al panel frontal y vemos la botonera. Presionamos el botón de encendido. No encendió. A ver, a ver qué pasa. Cable mal puesto. ¿Por qué no enciende? Ah, capaz que este cable no está bueno. No, sí, este está bueno. Vamos a intentarlo una vez más. Me enciende. Luego de dar vuelta la plaqueta y fijarme dónde entran los 220, eh, bueno, me doy cuenta que uno de los dos no estaba llegando. Y ahí me acordé de lo que me decía mi papá, me decía... Siempre que vayas a arreglar algo, aunque sepas todo, siempre lo primero que debes revisar es el enchufe. Y así era, corté el enchufe, medí y ahora sí me da. Vamos a prender el televisor. Una vez más, vamos a enchufar el tele, ahora que hemos arreglado todo el tema del enchufe. Y vamos a ver cómo se comporta nuestro televisor. Bueno... Volvemos a lo mismo. ¿El tele es digital? Ahora sí. Ahora sí. ¿Eh? Prendió y se apagó. A ver. Oh, algo pasó. Algo por acá, atrás, no estuvo bien. No quiere arrancar el flyback. ¿Qué habrá pasado? Ah, capaz que el capacitor tuvo algo que ver. Vamos a desenchufar. Vamos a retirar. Vamos a enchufar. Y vamos a volver a probar. El botón acá. Nada. Arranca el relé. Es lo que se escucha. Bueno, ahora ya no lo hace más. Ahí. Ahí. ¿Qué habrá pasado? Bueno, el problema pasó a mayores. Realmente no, no sé lo que pasa y tampoco voy a hacer un vídeo reparando el tele. Pero bueno, como ya vimos en el capítulo anterior, que podíamos convertir un televisor a un equipo de ondas escalares, lo mismo vamos a hacer con este televisor. Es más, vamos a pasarle la bobina, el Spark Gap. Bueno, mucha gente me preguntaba... ¿Por qué yo no mostraba este Spark Up del lado de abajo? Simplemente hice un agujero, un agujero, puse la varillita y la pegué. Eso es lo que tiene ahora, tiene tornillos, pero no tiene nada del lado de abajo. Es simplemente vas a encontrar la goma con el pedacito de varilla. Así que bueno, eso. Eh, lo que tiene de raro este modelo, este era para hacer viajes en el tiempo. Las personas me preguntaban cómo, conectándose a la bobina... Uno mismo es la máquina del tiempo. Esto es lo que genera <coughs> es la energía para poder hacer el viaje en el tiempo. O sea, abre el muro de Bloch en esta bobina en la cual nos conectamos. Recuerden siempre, una puesta a tierra sí o sí tiene que tener el equipo. Y en este caso, como la pantalla nos entrega el ruido blanco, se me ocurre lo que les decía que a través de este sistema, que es el conector de la antena, nosotros conectando aquí la antena para hablar con los espíritus de Tesla, vamos a poder hacer o una radio de los espíritus o también un cronovisor que nos va a mostrar sucesos en el futuro. Pero para que eso suceda, ahí nosotros tenemos que... Eh, hacer de otra manera el Spark Gap Ya les voy a ir mostrando eso Para que logre la polarización circular Bien, eso eh, Vamos a ir ahora Más tranquilos Ahora que hemos descubierto este tipo de tecnología Vamos a ir más tranquilos Pero bueno eh, Te dejo el video así Todo inconcluso Pero ya sabes eh, Si querés saber cuál es la antena de la que hablo Que voy a poner acá Tenés que buscar Spocky Radio s p w k Spocky. Bien, eso sería todo. Te mando un abrazo. Ahí nos vemos. Gracias por tu tiempo.